Producciones de Conciencia 2022. Como llora el cielo Solo deja lleno Es duro como el hielo Todo parece quieto Es agüita fresca para la pesca que haya mucha que no se lo merezca a veces me motivo otras me da pereza mentes estrechas abren al mundo una brecha al estado la culpa nos echa yo me los cuelgo en una pecha atento a la mecha la nuestra lo peta la rabia convertida en una trompeta y si no puede no te comprometas comprometas, mis metas siempre me retan, creo una respuesta aunque no sea la correcta, tiro flechas sin saber si aciertan, no te comprometas, torete, no te metas, no se puede dejar solo marionetas, siempre acabáis en guerra, el mal gobierno siempre acecha, los compas no esperan, recorren el mundo con el amor como bandera, etc. La defensa, resistencia, es autonomía, no una empresa El bien común no tiene persona dueña, y menos ajena La tierra para el que la trabaja y no para el mecenas Tu dinero no vale nada, ves si te enteras Hay que poner de ti para que suceda y no cedas Y si cedes que sea por una razón concreta La vida puede ser un baile, una pelea Elige lo que quieras ya ya tu tarea Deme conciencia desde las trincheras como llora el cielo, solo deja cieno, es duro como el hielo, todo parece quieto. Como llora el cielo, solo deja cieno, es duro como el hielo, todo parece quieto. Es hora de brillar el cocotero de sacarle jugo y partirlo entero apaga la televisión enciende tu cerebro actúa en tu vida y con tu pueblo metro a metro ganando terreno esperando que el amor resista al miedo hago un esfuerzo el círculo cierro me saco el corazón para que todos puedan verlo y lo celebro como todo lo que aprendo y lo tenemos pero no queremos verlo y lo seremos pero tienes que quererlo, eh, tienes que quererlo yo ni pincho, ni corto, ni vendo Camino despacio contento Transformo la rabia en movimiento Y no miento Cuando digo que has acabado violento Desde entonces he estado bien atento No he dejado tiempo para el lamento Pero ya no me arrepiento Siento sacando rimas como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 Un micrófono Un micrófono Un micrófono Un micrófono Un micrófono ¿Se de la perra, pero sé creo que son mousse imbros ¿Y tú ves qué? Es que la entidad me abuso, no se vuelve tu voz Como llora el cielo Solo deja a pie, ¿no? Todo parece quieto, como llora el cielo, solo deja cieno, es duro como el hielo, todo parece quieto, todo parece quieto.